Pero hoy en clase nos ha molestado lo de que solo estábamos en física y solo han reconocido a cuatro hombres. La sí, es que ha sido un poco bueno. Me he dado cuenta. Supongo que no sí, lo, lo ha dicho con bien. malicia, pero. Ha salido es solo. Nos ha dicho a cuatro científicos que son muy grandes y lo son, pero solo hombres. ¿Nos ¿No acordáis el año pasado? La profesora que teníamos de biología, que solo nos hablaba de mujeres, que actuaba en la historia. Eso estuvo guay, ¿no? Vincular un poco el feminismo con la asesinatura. La es que lo tenemos un poco metido desde pequeñas. Está tan interiorizado que es que sin darnos cuenta. Sí. No, todo de las lo de siempre. las películas, sí. Todas las mujeres. Siempre son hay, mujeres, de hecho, hay un hombre que sí. tiene sí. que sí. rescatar a la Exacto. <risa> No hay <risa> ninguna mujer empoderada. Pues lo podríamos hablar con los ¿Qué os parece? Bien. sí. sí.